de los entornos de radicalización es Internet. La mayoría de los estudios coincide en que el proceso de radicalización de la mayoría de los individuos no se produce únicamente online, pero también es cierto que en casi todos los procesos hay actividades que se realizan utilizando Internet. El Real Instituto Elcano, en su estudio sobre los yihadistas condenados o muertos en España entre 2004 y 2018, indica que únicamente la cuarta parte, es decir, el 25,1% de los yihadistas condenados o muertos en España, se radicalizó en un entorno básicamente online. En estos procesos, tanto de radicalización online como mixta, es decir, online y offline, es frecuente el uso de las redes sociales, tanto de primera generación como de segunda generación. Entre las de primera generación que se consideran de uso público y proyectivo, están Facebook e Instagram o canales como YouTube. En ellas los individuos muestran tanto sus vidas cotidianas como sus momentos de ocio o lo que consideran logros personales. Sirven para llegar a la periferia afectiva. También han utilizado las de segunda generación, como WhatsApp o Telegram, que implican la creación de comunidades o grupos más cercanos al individuo, esos grupos comparten rasgos e intereses ideológicos, religiosos, afectivos e identitarios. Muchas veces han servido para superar la distancia física, aunque luego se haya podido producir algún encuentro en persona y también en ocasiones cumplen una función de cohesión grupal para incrementar el sentimiento de pertenencia al grupo y una identidad común. Su uso de las diferentes herramientas ha ido cambiando. En la actualidad se considera que Telegram es fundamental porque permite el uso de alias y evita indicar el teléfono. Se pueden crear, hacer canales y grupos públicos o privados, compartir archivos. Es una comunicación directa y encriptada, por lo que ofrece mayor seguridad. En este sentido, también los terroristas han utilizado, además de la red supervidial, la red profunda y también Darknet. La Red Oscura ha servido particularmente en la financiación de estas organizaciones mediante actividades ilícitas, de compraventa de objetos prohibidos, actividades de crowdfunding o incluso apuestas. Podemos listar entre las actividades que han realizado en Internet o redes sociales el compartir vídeos con contenido ide ideológico radical y violento que forma parte del adoctrinamiento del individuo y también para el conocimiento de tácticas de acción, preparación o entrenamiento. Internet permite la radicalización a través del consumo de propaganda extremista. También juega el rol de un campo de entrenamiento virtual. Por ejemplo, los individuos pueden tanto ver o leer contenido radical como acceder a manuales que enseñen a fabricar un explosivo. Así. La red actúa como un camino hacia la radicalización cognitiva y conductual. Además, también comparten contenido ideológico y debates en entornos de juegos en línea o a través de chats o blogs o redes sociales. Serafina Lava, profesor de la Universidad de Toulouse, identifica tres fases en el proceso de radicalización online. La primera fase, en ella, el reclutador identifica al sujeto objetivo por alguna expresión que caracteriza sus opiniones, interrogaciones, posicionamiento en internet, comentarios o un post en redes sociales. En ellos se identifican palabras claves que marcan una posible apertura hacia informaciones centradas en el discurso de ruptura. En la segunda fase, el reclutador capta la atención con un post, un me gusta o un retweet de forma que muestra adhesión a sus ideas. Intenta así crear una complicidad, interés recíproco y una atracción. La tercera fase es denominada la conversión radical. Esta fase consta de tres partes, el discurso de ruptura, la teoría de la conspiración y el discurso, en este caso, salafista. Esta conversión irá llevando al sujeto a la aceptación de la pérdida de sí mismo en favor del colectivo. Sus discursos de ruptura le enseñan al joven que sus intereses, sus indignaciones, sus preguntas son elementos comunes a todos los que son discriminados como él. Por su parte, los discursos de ruptura y la teoría de la conspiración actúan como operadores de la separación entre el yo identificado y victimizado y un nosotros colectivo y comunitario que desarrollará el discurso salafista yihadista. En este punto se dará una fase reconstructiva del discurso que enseñará al sujeto la vía de la redención, llevando al pensamiento salafista. ¿Cómo se responde a esto? Una solución es el bloqueo de contenidos y el cierre de cuentas pero cada vez que se hace eso, las organizaciones ilegales buscan un nuevo canal, más seguro y de más difícil control. Algunos investigadores creen que ese bloqueo de contenidos y cierre de cuentas impide conocerles mejor, por lo que proponen una monetarización dinámica. No vale con una monetarización pasiva simplemente estar ahí controlando sus perfiles, pero tampoco cerrarlos porque entonces no se puede conocer lo que hace. Como se ha dicho en estos puntos, un ámbito de gran incidencia de nuestra sociedad actual es el discurso de odio o hate speech, el cual es cada vez más importante en el ámbito de los delitos de odio, debido al impacto que cualquier información tiene al ser difundida con inmediatez a cualquier punto de la geografía. En los hechos conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad relativos a los delitos de odio, y a los discursos de odio, los medios mayormente empleados en el año 2017 han sido Internet y las redes sociales. De menor utilización han resultado otras vías de comunicación como la telefonía y comunicaciones o los medios de comunicación en general. Estos mensajes que provienen de personas radicales ayudan o contribuyen a la radicalización y, como se ve, emplean los mismos medios que organizaciones terroristas en su propaganda. Estos discursos son propios también de otros movimientos radicales, como movimientos de extrema derecha, extrema izquierda, islamofóbicos, animalistas... En este sentido, las redes sociales presentan características que incrementan el riesgo de conducta de relevancia penal por el anonimato, la desinhibición o el desarrollo de la identidad disociativa. Asimismo, la facilidad de comunicación y la extensión del círculo de relaciones interpersonales generan oportunidades crecientes. Desde la perspectiva de los ofensores, determinadas características de personalidad, como las relacionadas con la impulsividad, suponen un incremento del riesgo, del mismo modo que el comportamiento de la víctima, concretamente su mayor participación en las redes sociales, la expone a un mayor riesgo de ser objetos de expresiones lesivas para sus bienes jurídicos. Hasta aquí hemos revisado los escenarios de radicalización online. Os dejamos con la siguiente actividad.